amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conecta Juventud 2.0 una iniciativa de centros juveniles hoy os traemos con ojos de gato una forma de ver Madrid diferente donde vamos a descubrir secretos, misterios, lugares escondidos y toda la belleza que esconde nuestra bonita ciudad hoy comenzamos con historias castizas de fantasmas vamos allá sentados, sentados, que sea más cómodo para todos la primera historia que traemos es el misterio de la Casa de las Siete Chimeneas. Paseando por la Plaza del Rey nos encontramos con este edificio, que es el Ministerio de Cultura, construido por Juan de Herrera, el mismo del Escorial, en el siglo XVI. Y se caracteriza por sus siete chimeneas, que dicen que tienen cierto significado, pero ahora llegaremos a ello. La versión más contrastada que tenemos de la historia, que encierra la... Este edificio es que Felipe II regaló eh, este palacete a su hija Elena cuando se casó con el capitán Zapata, pero este tuvo que marchar a la guerra y en Flandes durante la batalla de San Quintín murió. La hija al enterarse estuvo mucho tiempo de luto y acabó muriendo de pena. Y se dice que en algunas noches una dama blanca recorre los tejados entre las chimeneas llorando la pérdida de su amado Otra de las historias... Otra versión que hay, aunque a mí me gusta más la primera, dice que Elena realmente era un amante del rey y se casó con Zapata para disimular. Pero cuando ella se enamoró realmente de Zapata, el rey mandó asesinar a los dos y dejar ahí los, los cadáveres. Y de ahí que la maldición se quedase en, en esa casa. Incluso hay una tercera versión que nos habla que Elena era una hija ilegítima del rey. Y aquí viene lo que señalaba antes. Y el arquitecto por eso puso las siete chimeneas, marcando los siete pecados capitales del que, que hay. Y como dándole al rey una forma de ver que estaba mal lo que... lo que había hecho. Bueno, aquí está, hasta aquí, nuestra primera historia de fantasmas. Vamos con la segunda, la leyenda del guardia de Corps. Para el que no me lo sepa, la guardia de Corps era un cuerpo real de, de Felipe V, ¿vale? Era la guardia real del rey y que debería escoltarle y demás. Y nuestra historia tiene como protagonista a uno de ellos. Concretamente uno se llamaba Juan de Echenique, un soldado bastante dependenciero, jugador de cartas y un don Juan, ¿sabes? Que siempre estaba muy dispuesto a la jarana y a, y a meterse en líos. El caso que cierto día paseando, él ya de vuelta al, al cuartel, pasaba por la calle Sacramento, cuando pues desde una de las ventanas vio una mujer bellísima que llamó su atención. Y claro, a base de los... él empezó a cortejarla y subió a su, a su casa y pasó la noche con ella. ¿Qué pasa Que de repente escuchó las campanas de la medianoche de la iglesia de San Justo, que es una que está al lado... Y, y se dio cuenta que llegaba tarde al relevo entonces cogió todas sus cosas deprisa y echó a correr pero estando en la calle mayor se dio cuenta que le faltaba su espada y un guardia de corso sin su espada podía tener problemas cuando llegase delante de, de sus superiores así que a la carrera volvió a la casa donde había estado y cuando llegó allí se encontró un edificio antiguo destartalado, triste, sucio y completamente abandonado empezó a porrear la puerta ahí Llamando para que le abriesen enseguida Pero no había forma de que nadie contestase Pero con el ruido, un vecino de otra casa salió Y le dijo que qué hacía Ese edificio llevaba cerrado 50 años Ahí no habría nada, no podría encontrar a nadie Pero él, este Juan de Chenique, estaba convencido De que él había estado allí esa misma noche Unas horas antes, momentos antes Y tenía que entrar sí o sí Al final de aporrear la puerta, consiguió de echarla abajo Subió al piso y efectivamente se lo encontró todo lleno de telarañas todo triste, todo vacío y sin más sin más no había nadie, allí no había presencia de nadie qué pasó al final que se puso a rebuscar y encontró su espada efectivamente pero aún así no era capaz de, de, de concebir lo que había ocurrido cogió su espada, salió corriendo del edificio y volvió a, al palacio para llegar a tiempo al relevo tiempo después se descubrió que, bueno, se supo que este Juan de Chenique acabó cogiendo los hábitos y su espada estuvo en una, en una iglesia ahí puesta en recuerdo de, de esta historia Bien, segunda historia, fantasmas también, otra vez una relación un poco tortuosa Y vamos con la tercera historia, la leyenda de la dama de la rosa blanca Corría el año 1835 en Madrid Vale. Y bueno, un, un joven embajador llegó nuevo a la ciudad y esa misma noche le invitaron a, un, a una fiesta de carnaval, de disfraces. Entonces, con las prisas y demás, el joven llegó a la fiesta sin disfraz alguno. No le dio tiempo a prepararse, pero bueno, como era la primera vez que estaba en Madrid, no quería perder la oportunidad y empezar a conocer gente y a, y a moverse. ¿Qué ocurrió? En esa fiesta, bueno, todo estaba pasando genial, todo el mundo, y él se fijó en una dama que vestía un vestido negro precioso y una rosa blanca lucida en el ojal de su vestido. Ella se acercó a él y como no conocía a nadie, ella le ofrecía a bailar, empezaron a bailar, estuvieron bailando toda la noche, fue precioso. Para él, la primera vez que llega a Madrid y encontrarse tan bien recibido ¿sabes? y acogido fue sensacional. Hasta que llegó un momento que la chica, la dama, le dijo que necesitaba, tenía que irse allí. Y tenía que ir antes a una iglesia. Así que el joven embajador se ofreció a acompañarla. Cogieron un carruaje y llegaron hasta la iglesia de San José, la que aquí veis en la, en la imagen. Tanto su aspecto nuevo como antiguamente. Llegaron a la iglesia de San José y entraron por una puerta trasera que la chica conocía. El joven, muy extrañado, dijo: Bueno, la, la seguiré. Querrá rezar, querrá estar un momento. A solas. Y cuando llegaron allí, en medio del altar, se encontró un ataúd abierto con un montón de cirios. Y la chica dijo, aquí estaba yo esta mañana, pero ahora tengo que volver. El joven se quedó muy extrañado y se fue. Decidió volver y dejar allí a la muchacha a solas. Al día siguiente, hojeando un periódico, el joven descubrió que había un entierro y estaba anunciado, iba a ir todo el mundo, pues una joven dama de la alta nobleza había fallecido. El joven embajador decidió ir allí a ver qué se encontraba y cuando se acercó al ataúd se encontró a la chica con la que había estado bailando el día de antes. La vio, decidió recoger disimuladamente la rosa blanca y guardársela en su bolsillo para él como recuerdo de aquella primera noche que pasó en Madrid. Bueno, ya está aquí tres historias de fantasmas muy castizas. Y hay más, y no os preocupéis, que descubrimos muchas más historias curiosas y anécdotas y demás de Madrid. Pero para ello, tenéis que seguirnos en redes sociales, ¿vale? Por aquí os las dejo. Si queréis saber de algún lugar concreto, si sabéis más curiosidades, no dudéis en escribir, ¿vale? En comentarios, y, y os leeremos. ¿Vale? Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en la próxima entrega de Con ojos de gato. ¡Hasta luego!